Continuando con el efecto de los rectificadores sobre el sistema de potencia, hablemos del rectificador dodecafásico. Entonces, para generar un rectificador dodecafásico, vamos a utilizar un transformador trifásico con dos devanados. El esquema de conexión normalmente utilizado para este puente es delta primario, con dos devanados secundarios, uno conectado en estrella, ...y el otro conectado en delta, de forma tal de tener 30 grados de diferencia angular entre los dos secundarios. A cada salida del transformador o a cada secundario se conecta un puente rectificador trifásico... ...y estos dos puentes rectificadores se conectan en serie. De forma tal que podemos evaluar la corriente, corriente de la barra de corriente continua respecto a la corriente del alimentador en alterna. Entonces, vemos la forma de onda para la carga inductiva y para la carga capacitiva. Como vemos, tienden a parecerse bastante a una sinusoide. En el caso de la capacitiva, es una sinusoide con una oscilación en una frecuencia mayor que va a corresponder a 12 veces justamente la frecuencia industrial o fundamental. Entonces cuando analizamos las ampacidades de alterna y de continua, vemos que para el caso de la carga inductiva, la ampacidad está del orden del 222%, casi 223, entre alterna y continua, mientras que para carga capacitiva está en el orden de 262%. La tensión que obtenemos con respecto a la tensión línea, a línea de línea del sistema trifásico es del 270%. Es decir, dos veces 1.35, pues tenemos los puentes conectados en serie. 1.35 del puente en estrella y 1.35 del puente en delta. Al de estar conectados los dos en serie, las tensiones se suman y eso origina los 270. Si vemos el contenido armónico podemos ver que existe fundamental y la siguiente armónica en aparecer es la 11 y la 13, donde para la carga capacitiva el contenido armónico vemos que es un poco superior al de la carga inductiva. Esto quiere decir que el puente no introduce armónicas entre la segunda y la décima armónica, es decir aparece el siguiente al número de fases que tiene el puente Esto fenómeno si bien lo habíamos visto anteriormente no lo habíamos comentado fíjense que para el puente trifásico de onda completa aparece fundamental y aparece quinta y séptima, que es n más 1 o n menos uno del número de fases para el puente monofásico que tenemos dos fuentes aparece la tercera. Entonces, en ese orden de ideas, vemos la distorsión armónica. Fíjense que la distorsión armónica para el puente con carga inductiva es del 22%, mientras que para la carga capacitiva del 9%. Si vemos todos los puentes o todas las topologías que hemos visto a lo largo de este módulo, de este capítulo, podemos ver que el de menor impacto es el hexafásico con carga capacitiva, que estamos hablando del orden del 3%, aquí estamos hablando del orden de 9%, pero el nivel de tensión que obtenemos aquí es de 270, mientras que en el caso del hexafásico era de 1.67. Entonces, por eso este puente se utiliza para alta potencia y alta tensión. Si vemos el vector espacial, podemos ver que el caso, el caso inductivo casi tiende a unas circunferencias, una figura, es un dodecaedro, en el plano de vectores espaciales, es decir, en el plano complejo, porque es una figura que tiene 12 lados. Mientras que el caso capacitivo es un círculo con 12 puntas, o una estrella de 12 puntas, por lo cual el nivel de contaminación armónica o el impacto sobre el sistema es mayor para la carga capacitiva. En este caso hemos visto cómo generar un sistema de 12 fases a partir de un sistema trifásico mediante la utilización de un transformador con dos devanados, uno conectado en delta y uno en estrella. Vimos el puente dodecafásico, que es la superposición de dos puentes trifásicos en serie. Es un puente que tiene más baja confiabilidad que el hexafásico, al fallar una de las componentes el puente queda desequilibrado tenemos que se utiliza para alta potencia ya y alta tensión. En el caso de Metro de Caracas, por dar un ejemplo, una carga de continua de alta potencia, se utiliza bien este esquema en algunas estaciones rectificadoras, al igual que el puente trifásico en estaciones más modernas. Los invito a continuar viendo los últimos dos módulos de este tema, donde hablaremos de la normativa internacional que rige el impacto de la contaminación armónica y también hablaremos un poquito de qué pasa con los rectificadores cuando son sometidos a formas de onda real, es decir, a sistemas de tensión trifásico que pueden presentar desbalance. Gracias por su atención y los invito a que continúen con los módulos restantes.